El siguiente grupo son las herramientas a mano alzada y voy a trabajar con la herramienta de lazo, o su sea, atajo teclado también es L. Voy a hacer una selección alrededor de la señorita. Algo muy importante que está pasando es que estoy trabajando con una tabla Wacom, por eso puedo darme el lujo de hacer una selección casi sin ningún problema. Ahí la tienes. Sin embargo, en el panel de capas, una vez que tienes ya la selección hecha, como yo suelo enseñar en clases, haz la selección y ahora puedes, por ejemplo, colocarle un degradado. Te vas aquí al menú de capas y puedes poner capas de ajuste degradado las que vienen por defecto dentro de Photoshop, simplemente cualquiera de ellas y las vas a regar, yo te recomiendo que explores bastante las opciones que son de eh, de modos de fusión que tiene dentro de Photoshop y puedes hacer este tipo de efectos ahora si te gusta otra vez doble clic y puedes hacer un desvanecimiento para que ese efecto no se vea tan cortado y se vea mucho más desvanecido mira, puedes hacer este tipo de efectos la siguiente herramienta es el lazo poligonal. Esta es una de las herramientas que a mí me gusta muchísimo trabajar. Y la encuentro aquí. Eh, básicamente para superficies totalmente rectas. Eh, me encanta realmente cómo funciona esta porque es una estupidez. Perdóname el término, pero es una maravilla esta cosa. Digamos que te equivocaste eh, en hacer un trazo. Y para regresar otra vez, presiona la tecla de Delete o Backspace en una Mac. Mira, tranquilamente va regresando la selección hasta el punto donde quieras tenerla y la tienes ahí, perfecto, eso está muy bien sin embargo aquí en el panel de capas también voy a rematarla con una capa de ajuste que se llama tono y saturación que me gusta muchísimo, donde pones la opción de colorear, eh, voy a elegir un color amarillo mira puedes hacer un tono bastante sepia o un color verde o el que quieras esto es muy bueno cuando son superficies rectas y tenemos el lazo magnético que salió en la versión 6, eh, perdón, 4 de Photoshop, no sé hace 4, en la versión 4, o se hace miles de años atrás. Y tiene exactamente las mismas opciones, con el desvanecimiento en cero, suavizar bordes, pero tiene estas tres opciones que están aquí. Donde la anchura especifica eh, la anchura de detención, es decir, lo que yo voy a tratar de seleccionar con, este, con esta herramienta. ¿Qué significa el contraste? Para empezar, el contraste va de 0 a 100, donde 100 es el mayor eh, porcentaje de contraste que esta herramienta tiene. Otra cosa importante que quiero indicarte con esta herramienta es que cuando tienes una, eh, imágenes con alto contraste, esta herramienta es a ojo cerrado. ¿Por qué? Porque si le pones al contraste en 100%, tranquilamente puedes hacer una selección por aquí debajo de la señorita que está bastante complicada y la hace sin ningún problema y ahora vamos con la última opción que se llama de lineatura que por defecto viene con este valor es decir, la velocidad con la que voy a hacer o voy a realizar esa esa selección la velocidad con la que vas a realizar mira, esto es realmente espectacular obviamente por cuestiones de tiempo estoy yendo un poquitito rápido alrededor de la señorita, pero con un poquito más de detenimiento, sé que la selección te va a salir totalmente perfecta estos valores son los que ya los he seleccionado previamente para explicarte muy bien este tutorial. Donde empiezas, ahí terminas la selección. ¿ok? Me voy aquí al panel de capas, capa de ajuste y le voy a poner un filtro de fotografía. Perdón, se me acaba de ir por otra opción que no necesitaba. Filtro de fotografía, que anda por ahí. Puedes cambiar de color, le voy a dejar el que viene por defecto y voy a subir la densidad para que alcances a ver ese tipo de efectos. Te ha quedado realmente súper bien. Suscríbete a este canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.